Run, swing, and I Dot play session Naya reproduction <risa> ja. Le pido permiso al creador A que ese poderoso que me otorgó este don De expresar sentimientos que fluyen con mi, voz, con mi voz Sintiendo me aborrecido de esta triste situación Yo, y estoy claro Que muchos pelean por el poder hey. Para nadie la cosa anda muy bien hey porque del orden crean caos y del caos crean orden y la verdad que le corresponde es claro que muchos pelean por el poder hey, para nadie la cosa anda muy bien Hey, Naya Rook le prende fuego, lo dejamos bajo cero a los amantes de ese desenfreno y gracias y alabanza, al más alto, Holy King se la hay me ha guiado en este mundo controlado por la maldad, donde no quieren caiga un balance natural. Rookstyle te enseña del amor, también de la bondad, que hay un mundo vivo y otro espiritual, encontrando el equilibrio entre ay and I, Quebrantando las cadenas con su verdad, altas escrituras. Fortalece en la armadura, la espada y escudo para, la, para confrontación. la confrontación Contra el enemigo que aquella bestia que daniel 7-8 te demuestra Hey! Hey! Oh, positive vibration Yes! Yes! Alright, alright, alright, alright, alright yeah, yeah, yeah, yeah All right, all right, all right, Alright, bam, bam. All right, all right, all right, all right. Ye, ye, ye, ye. All right, all right, all right, all right. Ye, ye, ye, Muchos caminos, mucha maldad. mucha maldad. Ya está conmigo. Ey. No cambiaré mi fe. Aunque corte en mi cabeza Muchas religiones, ¿para qué divisiones? One love, one God No cambiaré mi fe eh, eh, eh. Aunque corten mi cabeza Contra cualquier adversario yo y yo pelearé En el nombre de su majestad imperial Lucharé, no cortaré mi melena hasta que venga el king resistir en la guerra, no me voy a rendir Si ya está conmigo, ¿quién contra mí? Pero en Naya Roots y ya está conmigo que encontrame. mí? mi Naya Roots y Nadie Blaze Ya está, sin red, sin red Meditation time, sin otra time. vez Hay problema, hermano Hay que darse la mano no. Agarro la mano de Dios, que nunca se cumplan los planes de eso Malvado de la oscuridad, no van a poder con Yaplan, Que nunca me falte mi pan, que todos los ángeles sean mi clan Que nunca se lleve mi vida ningún vacatrán Por eso me pongo en mi cuarto a orar ahora me río cuando antes lloraba Por eso la fe yo nunca abandonaba Como las naciones también me rodeaban Pero es que mi casa está protegida, está protegida por Abba Sin un talismán y sin cosa volteada, está protegida por Abba Oye, Rastafari la galaxia, oh ya, yeah, ya, yeah. siempre me levanta. ya, oh, ya, yeah, yeah. siempre me levanta. Y aunque ellos se burlen de mí, oye bien lo que voy a decir. Porque la riqueza es la vida, ya yo descubrí, mi alma no voy a vender. Por eso le corro el mic a otro man que quiere cantar de buena vibra y no de fight. John, by Japan pollution, burning Babylon, by Corruption, by pollution, Baby pollution, burning Babylon desde el monte de Sion, Quemando todo mal, hipocresía y traición No me intenten cambiarse de donde soy Con protección y guía, paso firme a donde voy El enemigo quiere enredarme, pero no puede, no, no hey, son vos, con su falsa propaganda Que decir alimentación Ya todo está en sus planes Por eso es que son mi voz Burning Babylon Falla pan corruption Falla pan pollution Burning Babylon By Japan pollution, burning Babylon By Japan corruption, by Japan pollution Burning Babylon, burning Babylon Not your roots, in a mind, in a -play, the place Your best style, in your roots ¡No, ya En el ghetto parqueando con mis panas Viene el gobierno y no quiere llevar Los fenegritan. Ya llave, todo el mundo se va Porque no quiere ir para el cuartelón Siente la hierba, enciende tu esencia Feeling de fresa, una choca violenta Smoking crispy en lift every day Oh yes, oh, yes, oh yes. Mucha conciencia para escribir un buen reggae le mando un buen jaire, mucha conciencia, para escribir un buen reggae. Yeah, me know, yeah, yeah, yeah, Rastafari, 15 la CIA, boy, 15 en la CIA, oh. CIA. de Rastafari, yeah. Naya Ruru, getting on Mai,